Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me que no escuchando. Hoy quiero hablaros de las videocartas de ventas. Hace mucho tiempo que las videocartas, bueno, más bien las cartas de ventas, eran larguísimos textos escritos, pero nosotros como personas nos estamos volviendo más visuales y nos gustan más las videocartas de ventas. Está demostrado que funcionan mejor que las cartas solo escritas. Sin embargo, también requieren un poco más de esfuerzo. Pero para eso están surgiendo constantemente eh, formas de hacerlas muchísimo más rápido, muchísimo mejor y más profesionales. Como esta que te quiero presentar aquí hoy, que es un plugin para WordPress que te hace al momento instantáneamente videocartas de venta. Te toma unos 30 segundos hacer una videocarta de ventas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 Con los diferentes modelos que hay hay montones de modelos y yo aquí intentaré tocar varios de ellos para que tú puedas tener muchas opciones para generar ingresos adicionales y ahora sí nos vamos a empezar con lo que son las videocartas venta instantáneas como te decía es un plugin para wordpress y te lo voy a poner ahora mismo en la carta de ventas del vendedor porque es efectivamente lo que él está presentando Mira. Esta es la videocarta de ventas del de desarrollador del plugin. Es él. Está presentándola ahora mismo. Fíjate que es una estructura simple. Tienes aquí un recuadro blanco, luego una parte gris y luego el video intermediatamente. Pues ahí está. Te pone Instant VCL Video Sides Letter Letter bajo demanda en solo segundos por 197 dólares. El botón de compra. Y además te dice que como oferta especial. Vas a tener dominios ilimitados y actualizaciones gratuitas cuando tú lo compres por tiempo limitado. La parte de membresías, la privacidad y los términos. Y eso es todo. Es una videocarta de ventas súper rápida que él hace en 30 segundos. Pues así, 30 segundos. Y efectivamente es muy sencilla. Tú le pones un vídeo de YouTube. Bueno, primero un texto, que es el título, el vídeo de YouTube o donde tú quieras, el subtext, el subtítulo. El precio, el botón de compra, una precautoria si tú quieres y se acabó. Como todo lo explicas en el vídeo, no te hace falta poner más. Sin embargo, sí que puedes hacer más cosas. Puedes hacer otros, puedes hacer páginas de gracias, puedes hacer varias cosas. Yo como siempre lo compré en su versión ilimitada para presentároslo. ¿no? Este es mi dominio de pruebas. Todo el mundo conoce mi dominio de pruebas, negocios digitales. Aquí hay montones de plugins que pruebo. No está activo, pero bueno, funciona perfectamente bien. Fíjate que aquí dice eh, Instant VCL, que es el plugin, este, Instant VCL. Lo subes como cualquier otro plugin de WordPress, eh, sin ningún problema. Le vamos a dar clic. Yo ya estuve jugando un poco con él e hice algunas pruebas. ¿Ves? Está es una página de gracias y un test para la lista privada. Este es el entorno. Es súper, súper fácil. Aquí tú le pones los settings. ¿Ves? Tú pones eh, los permalinks. Si quieres poner tu marca, también la puedes poner tu nombre de perfil, tu imagen, el enlace, los enlaces sociales, el aviso de las cookies. Eh, si quieres ponerle tracking, te permite poner el Analytics o el de Facebook. Y luego en los avanzados, si tienes códigos especiales para la cabeza y el pie de página, también puedes hacerlo. Desde luego necesitas la licencia de activación. vale Yo te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar cómo es por dentro. Tengo ya estas dos páginas, como te he dicho, de prueba, que es la lista privada y el gracias. Y voy a hacer una nueva para que veas lo fácil que es. Le voy a dar a Create VSL. Y automáticamente te pone tres opciones. ¿Qué quieres hacer? Una carta estándar, una de One Time Offer o una página de gracias. Tú puedes elegir cualquiera de estas y trabajar con ellas. Yo voy a hacer una estándar de prueba para que tú veas lo fácil que es. Le voy a poner aquí. Eh, estándar. VSL Test Y aquí automáticamente Te pone el Slug El Slug ya sabes que es Esta parte aquí chiquitita Que va a ser el enlace Entonces ya lo tienes ahí Y tienes varias opciones O crearla ahora mismo tal como está O adicionar ya Tu código de pago Y un video Lo que tú quieras Si yo le doy a Create Now Ahí está. Me va a abrir esto. Aquí dice placeholder, que es donde yo voy a poner mi video. Y el botón. Ya está. No tengo que hacer nada más. Poner aquí mi video. Aquí ya tiene uno de prueba, lo voy a dejar. Y el botón. Si yo le quiero dar al botón, ahora mismo, lo que quiero hacer con el botón. Primero. Ya está. Tengo esto para editar. Le doy clic. ¿Ves? Y te aparecen aquí todos los settings del botón. Add to Cart. Lo puedo poner aquí. compralo ya. Y luego link to checkout. O este es el enlace donde va a ir. Al checkout. A un enlace personalizado. A un enlace de, de descargo O a nada. Yo le voy a poner a un checkout link. Y ves aquí te pone un formulario. Si tú lo quieres poner. O bien el checkout. Voy a poner el checkout directamente y ya está, eh, viene el icono si tú lo quieres, si no, si lo quieres a la derecha el texto lo puedes cambiar de color el botón lo puedes cambiar de color, si te en azul le das clic, vamos a poner rojo ¿ves? al momento, sin problemas tú puedes hacer pruebas ahí, vamos a poner el amarillo chillón, es simplemente un demo, así que vamos a ir muy, muy rápido y luego vienen las esquinitas estas esquinitas del botón si tú las quieres eh, en square, es decir ves aquí recta Redondeado, ¿ves cómo se redondea en la parte de aquí? Redondo, mira, en redondo, a mí la verdad me gusta redondo pero soft, ahí, muy soft, ¿vale? Y ya está. Y luego viene, ¿qué le quieres poner? Tarjetas, fíjate en esa parte de abajo que vienen las tarjetas. PayPal, mm, expandido, le voy a quitar las tarjetas y solo dejo PayPal. ¿Ves? Expandido, se ha ido todo a lo largo y el PayPal pues aparecerá por ahí tarjetas y paypal pues aquí lo tienes paypal y ya está cuando ya lo hayas dejado a tu gusto pues le das al botoncito y lo cierras ya está si quieres adicionar bloques es tan sencillo como darle al símbolo de más ¿ves? adicionar un nuevo bloque puedes poner headline, vamos a poner un headline me va a aparecer aquí tu súper eh, impresionante y at atractivo headline si no me gusta aquí, fíjate que tengo botoncitos de arriba abajo, Move Up, Move Down, le voy a dar hacia arriba, y ya lo tengo arriba. No tengo que hacer absolutamente nada más. Ya está el botón, ya está la página, ya está el botón de compra, y aquí si quiero voy a poner otro bloque, que puede ser un countdown, una imagen, mi propio HTML, un spacer, bonus, columnas, otro vídeo, como ves, tiene muy poquitos, pero no te hace falta más para hacer una videocarta de ventas. No te enreda en múltiples cosas. No te pone a pensar y a tomar decisiones. Simplemente te facilita a ti, como vendedor o como creador de landing page o lo que sea, te facilita la toma de decisiones. Rápido, esto es lo que tienes. Lo tomas o lo dejas. Vamos a poner un countdown. Aparece aquí el countdown, mira. Especial Starts en In, Don't Miss Out, estos son ejemplos, yo le voy a dar doble clic y aquí te lo pone Headline y le voy a poner cómpralo antes de, y fíjate cómo me lo está poniendo en directo, cómpralo antes de, 10 minutos o horas, aquí ya lo ponemos en día 18 por ejemplo, ahí está, el color del Headline, el color del countdown, el color de los dígitos, el color de las etiquetas, el color de las esquinas, el tamaño, lo voy a poner largo, fíjate que grandote se me ha he hecho. Si lo pongo extra largo, super grandotote, <ríe> es tremendamente grandote. Vamos a ponerlo un tamaño medio, así que es normalito, y ya está, fácil, si lo quieres eh, adelantar o esconderlo cuando haya expirado, y luego los, el, los bloques del setting, si vas a querer sombras. Fondos de imagen. Backgrounds. Si aquí yo le pongo un background. De color. Fíjate cómo aquí va a poner por ejemplo, amarillo. ¿ves? Y ya se ve súper intenso. <risa> Vamos a mantenerlo. Simplemente para que veamos. ¿ves? Ahí está. Ya está. Súper fácil. Si quiero ponerle un bonus. Me voy. Le pongo bonus. Aquí están mis bonus. Doble clic. Y ya lo puedo editar. ¿Ves? Doble clic. Y me aparece esto. Y aquí están. Todos los settings para que yo pueda modificarlo. Aquí lo puedo poner: super bonus para mis compradores. Y ya está. Offers name. Y vamos a poner super oferta. Si no me gusta esto, fíjate que aquí me aparecen más opciones. Le voy a poner que sea un header 3. Pues ahí está, super oferta. Lo voy a poner en color. Rojo con fondo amarillo para mantener todo lo que estamos haciendo aquí. Resuelve estos problemas. Sí, todo está incluido. En fin, yo estoy yendo súper rápido para que veas cómo, cómo de sencillo es. No sé que le puedes poner imagen de fondo o un vídeo opcional. Sombras. Vamos a poner un poquito de sombra. A ver si se alcanza a ver, pero como está en fondo blanco, igual no se ve nada. ¿Vale? Redondeado, stop puedes ponerle el stake, que es uno encima de otro, ves, aquí ya uno y abajo. A mí, por lo regular, me gusta así. Los, los, el setting blocks, también para que pongas colores, imágenes, textos, márgenes, en fin, puedes adicionar más padding adicionar márgenes, o showtime, mostrar tiempos, en fin. ¿Vale? Y lo cierras cuando ya esté terminado. Como ves, es súper sencillo, súper, súper sencillo. Aquí yo le voy a poner mi eh, botoncito. A ver si... Pues ya está. Ya está terminada. La puedes guardar o darle un previo. Vamos a darle al previo. Ahí lo tenemos. Tu super... ¿verdad? El comprar ahora, el comprar antes. ¿eh? Se acabó. Eso es todo. Súper rápido. Lo puedes ver cómo se vería en un tablet. ¿Lo ves? Y cómo se vería en un teléfono inteligente. Ahí está. Tú aquí ves que esto queda feo y que esto queda feo. Entonces te vas al desktop y lo puedes corregir. Esta imagen es súper grandísima y habría que modificarla. Se modifica en el build. Le das doble clic y ya sabes que aquí se puede modificar. Y la imagen, tú tendrías que ponerla una adaptable a, a móviles. Esta es fija. Viene por defecto, así que por eso queda así. ¿Vale? Volvemos a, a la página de ventas. Es para continuar. Darle clic en el botón de abajo Él sigue aquí con sus cosas. $197 dólares. $197 dólares por este plugin que te hace todo en automático. Súper fácil. Ya lo has visto en acciones. Increíblemente fácil. Increíblemente sencillo. Se carga con un WordPress normal. Ya sé que es caro. Pero si estás en mi lista privada tú no tienes que preocuparte por nada porque puedes ir ahora mismo ya sabes dónde y descargarlo para ti con su licencia para que no tengas ningún problema. Funciona perfectamente como lo has visto y lo puedes empezar a trabajar ya en cualquiera de tus dominios de WordPress y empezar a hacer páginas de venta súper rápidas, páginas de gracias, páginas de descarga muy, muy, muy rápido. Y si no estás en mi lista privada, hombre, es momento de que pienses en hacer una inversión mínima que te va a rehabilitar un montón de beneficios a corto y largo plazo. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. No olvides suscribirte al canal. No olvides que estamos aquí para ayudarte a hacer dinero online. Este año tiene que ser nuestro año, Marketer. Este año tiene que ser el mejor de nuestras vidas. Hagamos dinero juntos. ¡Vamos!